Mira, si al final de todo esto tu corazón decide seguir amando a esa persona, tú no tienes por qué perder tu tiempo pensando que si no es feliz contigo no mereces ser feliz con absolutamente nadie más. Con absolutamente nadie más. Por lo general, todas las personas o por lo menos la mayoría cuando terminan una relación amorosa necesitan un tiempo prudencial para superar a su expareja mediante el duelo.